Buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidas al seminario online Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Me gustaría que la situación fuera diferente y que pudiéramos estar frente a frente, estamos frente a frente pero en una pantalla, pero bueno, creo que a lo largo de, del mes de, de lo que ha, lo ha sucedido desde el mes de marzo, Casi todas estamos acostumbradas ya a, a este tipo de situaciones. Pero, como decía, si la situación fuera diferente, pues este seminario se, se hubiera podido celebrar de manera presencial en Murcia. Pero las circunstancias en las que nos encontramos nos ofrecen otro tipo de oportunidades, como encontrarnos personas de diferentes comunidades autónomas para poder compartir entre los responsables políticos de las administraciones públicas y responsables de las entidades sociales, reflexiones y propuestas que nos permitan continuar dando pasos hacia la construcción e implementación de herramientas que sitúen a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, en el centro. Y que el respeto y aplicación de los derechos fundamentales de las personas por ejemplo, ingresos suficientes, empleo digno, educación adecuada, vivienda adecuada, etcétera, no representen principios simbólicos, sino que estén desarrollados de manera efectiva para erradicar las situaciones de pobreza, exclusión y desigualdad. Este seminario quiere ser un espacio de reflexión y diálogo entre representantes de organismos públicos y responsables de las entidades del tercer sector. ...con el fin de afianzar conocimientos sobre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023. Y, por supuesto, conocer y compartir otras actuaciones y estrategias que se están desarrollando a nivel autonómico. Daros las gracias también por vuestra puntualidad. Y luego, para inaugurar este seminario, deciros que contamos con la presencia de Carlos Susía Rodado e Isabel Franco... Dos grandes personas con una amplia trayectoria, tanto vital como profesional, que paso a presentaros de forma breve. Carlos Usías es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social. En cuanto a su experiencia profesional, Carlos lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión. Actualmente es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión en el Estado Español, EAPNS. Es director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha y vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector. Además, en el ámbito europeo, desde el año 2018 es el presidente de la red a nivel europeo, como decía, y ese cargo lo ostentará los próximos años, que es el periodo que estará vigente, los próximos tres años, perdón, que es el periodo en el que estará vigente el nuevo plan estratégico de la red. Interviene Carlos, cedo la palabra a Carlos. Hola, buenos días a todas y todos, gracias Rosa. Eh, Isabel, señora vicepresidenta, gracias por estar en este seminario, gracias a todos por estar aquí. Eh, el, el cargo dura tres años, eh, con lo cual no me quedan tres años más, me queda un año y yo creo que es más que suficiente, ¿no? <risa> que con lo que llevamos eh, voy a tener una presidencia europea que es, se va a hacer se está haciendo eh, intensa. ¿no? Decir que estamos hablando, eh, estamos esta mañana a hablar para. Hablar de la integración de políticas para la lucha contra la pobreza y la, y la exclusión social. Esta integración de políticas tiene eh, tiene hay que tener dos enfoques, ¿no? Por un lado lo que son las distintas áreas políticas en sí mismo, ¿no? que sería un poco local lo que se nos va a la mente inmediatamente, y otra cosa, los niveles de acción política, ¿no? y, y en este caso es especialmente relevante, ¿no? como es el caso de la Unión Europea a nivel estatal y luego en los territorios, en las distintas comunidades autónomas, también en el ámbito local, pero sobre todo en el ámbito europeo, en el ámbito estatal y comunidades autónomas, que es donde hay determinados ámbitos de competencia. ¿no? Eh, competencias y recursos. ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de integración de políticas es, es tanto en lo que es en el ámbito de las, eh, de las distintas eh, políticas como también en los distintos ámbitos competenciales en los de los, que estamos en, de los que estamos hablando. Si queremos hablar de lucha contra la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, cuando hablamos de pobreza, pobreza es un término económico, no es un término social. Eh, cuando estamos hablando de pobreza es lo mismo, es lo contrario cuando estamos hablando de riqueza. Y a nadie, a nadie se le ocurre decir que riqueza es un término social. Todo el mundo dice que riqueza es un término económico. Pobreza también es un término económico. Las consecuencias de la pobreza sí son consecuencias sociales. ¿no? y generalmente eh, negativas. ¿no? Por lo tanto, una cosa es afrontar los temas de pobreza y otra cosa es afrontar las consecuencias de la pobreza. Y ahí es donde entra todo este carácter holístico de la integración de políticas, ¿no? y de la conjugación de políticas y también de actores, que sería la tercera pata. Hemos hablado de los territorios, es decir, el ámbito europeo, estatal y comunidad autónoma, hemos hablado, de, decimos, de las políticas y luego también de los distintos actores. ¿no? Y cuando hablamos de los actores, pues estaríamos hablando, por supuesto, de lo que es las administraciones. Administraciones públicas, por otro lado, lo que es todo el sector lucrativo, que tiene que ver con el ámbito de la empresa, de la, de la libre empresa y demás, y luego estaría pues lo que es el ámbito de lo que llamamos tercer sector o entidades de carácter no lucrativo. Seríamos un poco entidades de la sociedad civil enmarcadas en el desarrollo comunitario. Por lo tanto, esa conjugación de esos tres actores con esos tres ámbitos y demás es un poco cuando a lo que nos aboca hablar de esa integración de políticas que luego en la siguiente mesa tendremos mejor más tiempo de, de hablar. Es importante que lo digamos en estos momentos, en unos momentos en los que estamos redefiniendo muchas de las acciones que, se estaban, eh, que, que nos estamos repensando los sistemas en esto, eh, eh, consecuencia de la, de la pandemia que aún vivimos. ¿no? y que en algunas zonas del mundo está siendo muy intensa, aún está en proceso de crecimiento, y que aquí tenemos que estar especialmente vigilantes, ¿no? porque estamos viendo que, no, que no, podemos bajar la, no podemos bajar la guardia. Pero sí es verdad que ante esta crisis, que primero ha sido sanitaria y ahora ya es económica y social, eh, las respuestas que estamos dando, se están dando, es, eh, están siendo distintas a las que vimos en la crisis de 2008. Esto ya significa que, por lo menos, por una vez, Sí parece que hemos aprendido algo, eh, nos cuesta, eh, está costando salir adelante, pero eh, sí es verdad que se van dando ciertas orientaciones eh, de carácter eh, distinto. Y luego, cómo podemos utilizar, o aprovechar o redefinir los instrumentos que tenemos. Cuando hablamos de integración de políticas y de ámbitos, tenemos instrumentos como... El, a nivel europeo, el pilar europeo de derechos sociales, tenemos eh, orientaciones generales de las propias Naciones Unidas con la Agenda 2030, a nivel estatal tenemos la Estrategia Nacional contra la Pobreza, la Estrategia eh, contra la Pobreza Energética y algunas otras medidas. Estas estrategias que no hablan solamente de políticas sociales, sino que también hablan de políticas de empleo, de políticas, eh, eh, de políticas fiscales, de políticas económicas... Y demás. Por lo tanto, estamos hablando de esa integración. Y luego, por supuesto, ver también cuál es el papel del, del propio tercer sector, de las administraciones y demás. Y yo simplemente lanzar, porque estamos en la apertura antes de entrar en la próxima mesa, a lanzar un, un elemento importante. Primero, eh, el, el bienestar de los ciudadanos, el luchar por el bienestar de los ciudadanos, eh, por erradicar la pobreza, por la justicia social, es una responsabilidad pública. Eso debe, dar, debe quedar claro. Nosotros, las entidades sociales, somos, podemos, ser, eh, eh, podemos ser colaboradores, no subsidiarios, sino eh, colaboradores y yo creo que necesarios. ¿no? Y cuando o se hay un diálogo profundo, serio y razonado, con, procesos, con unos procesos claros, de diseño, de, de codiseño, pues entonces puede haber incluso hasta corresponsabilidad. Pero, mientras tanto, la responsabilidad es pública y tenemos que ser, tener también ese papel en las entidades sociales de incentivar a que esta, esta responsabilidad se ejerza en favor de, los, de, de la mayoría, en favor de los, de, de los ciudadanos más vulnerables. ¿no? Por esto es importante que se hagan ese tipo de, de acciones, ver un poco cómo influyen en, los nuevas, en las nuevas estructuras eh, sociales y económicas las medidas que se están tomando, algunas de un, de un fuerte impacto, como el ingreso mínimo vital, ¿no? que, es un, que es una medida de alto impacto, no tanto por la cuantía, sino por la eh, cobertura que, que este tiene, y de eso hablaremos más adelante, ¿no? y por lo tanto, yo creo que el seminario de hoy viene muy, muy a cuento para ver cómo desarrollamos esos instrumentos, que algunos de ellos están paralizados, como es la estrategia de lucha contra la pobreza a nivel estatal. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Como hemos dicho, en la inauguración también contamos con la presencia de Isabel Franco Sánchez, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Buenos días, Isabel. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la inauguración, pero sobre todo por compartir tu tiempo en la siguiente mesa de diálogo. Y paso también a hacer una pequeña y breve presentación, puesto que, como ya he dicho anteriormente, tiene una amplia trayectoria tanto vital como profesional. Isabel Franco es periodista, colegiada y máster en responsabilidad social, empresarial y diplomacia corporativa en la UCAM. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y directora del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia. Entre su, tray su trayectoria profesional se inició en el año 1987 en la emisora Onda 7. Posteriormente trabajó y colaboró en numerosos medios de comunicación, entre ellos está La Verdad, Diario 16, Onda Regional, GTM Televisión. Desde 2001 a 2010 ejerció como jefa de prensa y protocolo en el Ayuntamiento de Alcantarilla. Y desde 2012 a 2019 ha trabajado en su propia consultora especializada en comunicación en redes sociales, prestando servicio a empresas, colectivos e instituciones e impartiendo formación para Community Managers. Buenos días de nuevo Isabel y tienes la palabra. Gracias. Hola Rosa, muy buenos días. Llevamos menos de un año todavía en el Gobierno y cuando encuentras todo esto parece que hace una eternidad, de verdad. Porque es verdad que estos meses están resultando como vosotros bien sabéis. ...porque todos sois testigos de ello, que están resultando meses muy intensos en toda España, sobre todo lo último. Pero en la región de Murcia os aseguro que desde agosto estamos viviendo unos meses bastante densos de contenido... ...y de preocupaciones sociales también, que son las que han dotado también de relevancia y de, y de una importancia especial en nuestro compromiso contra la pobreza. En primer lugar, quiero destacar, si me permiten, que se encuentra conmigo aquí esta mañana el director general de Servicios Sociales y Relaciones con el tercer sector, José López Mellado, aquí a mi derecha. Él nos va a acompañar también a lo largo del día en este seminario que aceptadamente organiza la red de lucha contra la pobreza y que se encuentra avalado por la trayectoria y el intenso trabajo a diario que desarrolla la red en la región de Murcia. Quiero empezar precisamente destacando la gran valía de Rosa Peñalbert, pero de todo el equipo, perdón, de Rosa Cano, pero de todo el equipo de la Junta Directiva de la red y de todas las entidades que se encuentran en ella englobadas porque son, eh, sin duda, ahora mismo, el corazón de la acción social en esta región y eso es importante destacar. Quiero también saludar a aquellos representantes institucionales de otras comunidades autónomas que están conectados esta mañana, pero de una manera muy importante a los profesionales que llevan meses eh, dando mucho más que todo para ayudar a toda la población a afrontar una situación totalmente extraordinaria que está poniendo a prueba todos los resortes de las organizaciones, de las administraciones públicas. Y también, por supuesto, de una sociedad que cuando tiende a romperse, siempre tiende a romperse por el lado más débil, por esas personas vulnerables y también las personas vulneradas, que son ahora mismo centro de nuestra atención y de nuestra preocupación. Es todo un honor poder inaugurar con Carlos Ucias esta este encuentro, este seminario, y con ello iniciar esta labor también de reflexión, donde es importantísimo. Eh, que podamos compartir y convertir este encuentro en un punto de intercambio de impresiones y también de compromiso. Para nosotros, eh, la pobreza, desde luego, como bien sabe APN, es una prioridad en cuanto al trabajo a desarrollar, no solamente desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, sino desde todo el gobierno regional. De ahí la importancia de que la vicepresidencia se encuentre vinculada precisamente con este área política en concreto. Trabajamos prácticamente desde la toma de posesión junto con la red para, eh, a través de esa mesa que ya comenzó su andadura en diciembre del año pasado, fijar las bases para dar cumplimiento al segundo pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social que firmamos en mayo del año pasado. En estos momentos en que la pandemia azota no solamente esta región y este país, sino todo el mundo, debe ser todavía más decidido desde nuestro punto de vista el compromiso y la respuesta que hemos de dar desde las instituciones a la lucha contra la pobreza, a una sociedad eh, que está como mínimo asustada ante lo que ya está ocurriendo y que necesita de nuestra sensibilidad y también de nuestra acción determinada. Nosotros entendemos que la información es una de las líneas más importantes a desarrollar a la hora de poder establecer las acciones que ponemos en marcha y una estrategia adecuada para resultar eficientes en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y por eso eh, la, la subvención nominativa que concedemos anualmente a la red de lucha contra la pobreza en la región de Murcia por valor de 100.000 euros viene este año a dar respuesta de nuevo a esa demanda de información que entendemos que resulta fundamental para todos a la hora de plantearnos la acción política. Una información que ya empezábamos a tener el año pasado, con, con un primer estudio que se realizó en colaboración con la Universidad de Murcia y que este año queremos que siga profundizando en el conocimiento de la sociedad de las personas que se encuentran en situación de pobreza en nuestra región, pero especialmente de la pobreza en el núcleo de las familias, de cómo la pobreza afecta en concreto a los niños, a su educación, a, su atención, a la atención sanitaria que reciben, a su seguridad y, en general, a todo su desarrollo. Además de ello, eh, nosotros vamos a seguir trabajando para intentar que todas las personas sean cada día un poco más felices y tengan que preocuparse menos por cuestiones que nos parecen fundamentales, como son eh, los servicios y los bienes básicos que todos necesitamos para desarrollar nuestro día a día. Entendemos que prevenir la pobreza debe ser la línea a seguir por todas las administraciones y trabajar precisamente en la atención de quienes ya lo necesitan, pero también intentando que a esta situación lleguen las menos personas posibles, reduciendo esa, esa cifra tan importante y que nos atenaza eh, en realidad en la región de Murcia día a día. Nosotros entendemos que la infancia debe ser una de nuestras prioridades en este ámbito y también la juventud, nos parece importantísimo para prevenir la pobreza, atender a un colectivo joven que en muchísimas ocasiones se queda fuera de, de todos los ámbitos que abarcamos porque o bien hablamos de familia o hablamos de infancia, pero se nos olvida por el camino, que hay una parte importantísima que son esas personas que empiezan a desarrollar su proyecto vital y que necesitan también del compromiso firme y determinado de las administraciones para tratar de evitar eh, que al final su situación sea de vulnerabilidad. Como sabéis, en la región de Murcia estamos intentando dar pasos adelante. Cuestiones como eh, las acciones puestas en marcha a raíz del decreto de alarma eh, fueron eh, muy importantes para nosotros y sí, que analizamos los servicios sociales. En primer lugar, preguntando a todos los servicios sociales municipales sobre nuestras debilidades, porque entendíamos que cualquier acción que desarrollemos tiene que ser ...con una visión lo más amplia posible y también conociendo dónde tenemos que realizar un mayor esfuerzo. Por primera vez en, en el Gobierno regional se pusieron y se aplicaron criterios como la tasa AROPE para hacer la distribución de fondos entre los municipios de la región. Y también por primera vez se dio prioridad o se trató de reforzar eh, dotando económicamente eh, con pequeños eh, incrementos de dinero... Aquellas localidades donde la concentración de población es menor y, por tanto, sabemos que resulta mucho más difícil hacer llegar los servicios sociales y cualquiera de las líneas a desarrollar, no solamente ya por el Gobierno regional, sino también por el Gobierno nacional, que es importante destacar que ha estado trabajando y sigue trabajando estos meses por esta labor. Pero bueno, en definitiva, esperamos que este seminario hoy nos sirva para ahondar en estas cuestiones y muchas más. Eh, lo afrontamos y estamos aquí con verdadero interés, con muchísimas ganas de colaborar, pero sobre todo con muchísimas ganas de aprender de quienes más nos podéis enseñar siempre que sois aquellos que estáis día a día cerca de las personas que necesitan de este tipo de reflexiones para ser más eficientes y para intentar que la pobreza vaya disminuyendo de tamaño en el índice de preocupaciones de las administraciones y las autoridades públicas. Muchísimas gracias.